Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y le preguntaba a Miguel Morachimo, que es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización muy interesante que plantea digamos, el tema del acceso a tecnologías desde una perspectiva y un enfoque de derechos y todo el debate en torno a ello, digamos, que tiene que inevitablemente referir a estos asuntos tan fundamentales que además son tan cotidianos, ¿no? De una manera de cómo diariamente nos comunicamos. Y por eso es que... Es bien importante que podamos, a la discusión que se ha generado a propósito del caso Huawei, ¿no es cierto?, incorporar también esta perspectiva. Y justo Miguel me estaba ya introduciendo un poco al tema y es lo que quisiera que podamos hacer ahora que él ha venido gentilmente a visitarnos. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por venir Gracias. a conversar con nosotros. Eh, y, y, y bueno, hemos, eh, te hemos invitado porque se están diciendo un montón de cosas sobre lo que está pasando con Huawei, se habla inclusive de que esta es el anuncio de una guerra que va a haber en guerra, Estados guerra Unidos, fría, tecnológica, exactamente, ¿verdad? tecnológica con China, es verdad que el presidente chino ha salido a decir que hay que estar preparado para situaciones difíciles, Trump adicionalmente a la manera como él se desenvuelve cotidianamente que ya digamos, las formas, o el cuidado de las formas no son una virtud, ha también incorporado lo suyo, pero ¿qué cosa concretamente es lo que está pasando? Es esta decisión que tomó Donald sí. Trump, ¿no es cierto?, de hacer que empresas norteamericanas que dotan o administran de determinados insumos para el desarrollo de estas tecnologías no se lo den a, a esta empresa sí. china, ¿A qué se debe? ¿Por qué los acusan de ser espías? Cuéntanos un poco el origen. Hay que entender que este es el último capítulo de una novela que ya viene sucediendo hace varios Ajá. años. Eh, Huawei es una empresa china eh, que existe en nuestro país y existe en muchos lados del mundo, que existe hace más de 30 años. La fundó una persona cuyo trabajo anterior era ser técnico de redes en el Partido Popular de China. Ajá. Y es una empresa que, aunque es privada, como quizás muchos de nuestros eh, eh, eh, compañeros saben, tiene una gran participación del Estado de chino. Entonces, Ajá. tienes esta empresa china privada que tiene... Una gran participación del Estado chino y que está en todo el mundo. Es la segunda empresa, solamente en términos de unidades vendidas, por ejemplo, es la segunda empresa de celulares del mundo, después de Samsung y antes que Apple. O sea, para darse una idea, hay más Imagínate, celulares Huawei sea, es que celulares Apple. Enorme, ¿no sé, es cierto? Y tiene mucha presencia tanto en China como fuera de China. Y en sí. China... Otra cosa que hay que entender es que esta empresa no solo fabrica celulares y tablets, sino uh -huh. también fabrica los equipos que hacen posible las comunicaciones. Es mira. decir, si tú tienes una empresa de telecomunicaciones y quieres poner un patio de servidores para que tus usuarios envíen y reciban información, tarde o temprano vas a tener que comprarle o a Siemens o a Huawei o a, a Huawei también hace Huawei. ese servicio. Ah, mira, Entonces, fíjate, hay, eso no sabía. Y eso es eso es interesante. Huawei no solamente vende equipos para usuarios finales como nosotros, sino también vende equipos a empresas que tienden infraestructura. Ya. Entonces, ahí empieza parte del debate. que eh, Conforme ha ido avanzando la tecnología, hoy estamos eh, haciendo la inversión para usar redes de 5G. Son redes de, 5G, de 5, quinta generación que son como varias, varias órdenes de magnitud super, más rápidas y mejores que las de 4G. Ya, digamos, nosotros aquí en Lima... Recién hace no mucho, sí. hemos empezado Ajá. a utilizar 4G. Claro. En las regiones todavía hay 3G, efectivamente, pero el 5G, y ahí ha tenido un predominio, una participación muy importante Huawei. ¿no Ellos ¿cierto? han desarrollado ¿Han parte desarrollado? de los equipos que hacen posible el 5G. El 5G todavía no existe en muchos lados del mundo, de pero todos los países que están empezando la inversión están viendo a quién comprarle Entonces, Estados Unidos ya hace tiempo tiene toda esta narrativa de que las empresas chinas de tecnología... Están un poco colaborando con el Estado chino Y eso puede ser perjudicial a sus intereses Entonces ah. ya hace varios años Estados Unidos eh, los, La Comisión de Inteligencia del Congreso el, el, la, el Departamento de Defensa de Estados Unidos Ha ido poniendo pequeñas restricciones Y levantando algunas banderas sobre estas empresas Por ejemplo ah. hace, eh, hace un par de años ya Ni Huawei ni ZTE Por ejemplo, que es otra empresa muy parecida Ajá. a Huawei pueden, eh, ser, pueden ser postores en licitaciones públicas públicas eh, del Departamento de Defensa de o de Asuntos Militares en Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos iba a sus socios eh, comerciales en otros países eh, como Canadá o eso, el Reino Unido y le decía por favor no le compres a los chinos tu tecnología 5G, porque eh, nos puede estar poniendo en peligro. Ahora, es? y eso tiene sentido desde una perspectiva de seguridad nacional, como lo que se llama, digamos, que son las empresas esenciales que no pueden estar en manos de extranjeros. Uh -huh. Podría tener hasta ahí todavía cierta lógica. ¿no? Porque, Pero, digamos, vamos. le estás comprando eh, componentes de una infraestructura esencial, como es la de tu, tus telecomunicaciones, a un proveedor cuya neutralidad o independencia del gobierno del cual en el cual existe eh, no está no probada. Existe. No, no está probado no o sea digamos probada. porque tú dices tiene un componente estatal muy importante Exacto. ya de acuerdo entonces eso ha ido pasando y en el camino eh, eh, ha sucedido esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos por la imposición de nuevas tarifas y sí. esa idea que tiene Trump de que al ponerle tarifas de la noche a la mañana van a sentarlos a la mesa a negociar. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. O sea, ese, eh, eh, digamos, el proteccionismo ramplón de creer de que tú subes, ¿no es cierto?, los aranceles, tú subes las tarifas y claro, efectivamente vas a negociar precios. Claro, el entonces, tiene que ver con eso también. Claramente. Hay dos maneras de ver el, el, el, este problema. Un proble una forma de verla es la que tú decías. Eh, Estados Unidos está preocupado por la manera eh, en la cual la tecnología que ellos están comprando o que sus ciudadanos están comprando puede tener puertas traseras puertas traseras que por ejemplo pese a que nosotros estamos usando nuestra computadora normalmente de repente alguien instaló un chip o alguien instaló un pequeño programita que corre sin que nos demos cuenta que hace que lo que hace es todo lo que enviamos y recibimos se lo manda un tercero que no controla, ese tercero Ajá. puede ser un, un gobierno por ejemplo eh, que quiere espiarnos ¿no? eso es una manera de verlo, la otra manera es Estados Unidos y China están en medio de esta guerra comercial y al gobierno de Estados Unidos se le ha ocurrido que va a usar como excusa la ciberseguridad para eh, poner una ficha en negociación muy importante. Ajá. ¿no? Eh, de y hecho, tú, hay... digamos, con el conocimiento que tienes, miel del tema, te inclinas a pegarte de cuál interpretación más o ambas tienen un peso parecido, digamos, en el debate. Yo creo que ambas tienen algo de razón, eh, pero yo creo que es muy poderoso entender, por ejemplo, que si, tú si un gobierno está preocupado por la manera en la cual cierta adquisición o cierta tecnología ponen en riesgo sus intereses. Eso justifica muy bien una prohibición, una sanción que, que ya existen. Sin embargo, yo creo que es muy difícil justificar la prohibición de la exportación. Lo Ajá. que ha pasado eh, este mes es que a través de una orden ejecutiva, eh, el presidente de Estados Unidos ha dicho, eh, ninguna empresa estadounidense va a poder ni comprar ni vender nada a, esta, a una lista determinada de empresas que nosotros calificamos que ponen, tienen un riesgo inminente para la seguridad nacional. Y yeah, Huawei está ahí. Y en esa lista está Huawei. Entonces, yeah. ¿cuál ha sido la consecuencia? Hace, hace tiempo ya que Huawei o ZTE no le podían vender nada al Estado el estado norteamericano. Por lo que su, explicaste hace un rato, claro. Y sus terminales casi no existen en ese, en ese país, como sí existen en nuestro y país. Y a es en el ámbito de comprarles, claro. pero en el ámbito de venderles, ¿qué cosa es lo que finalmente les quita como insumo central a Huawei el, esa decisión. Claro, muchísimas cosas, sobre todo, toda la propiedad intelectual y todo el software que se fabrique en Estados Unidos. Eh, esta semana lo que más se ha conversado es el sistema operativo Android, claro. que es el sistema operativo más popular del mundo, que es desarrollado por una empresa en California que es Google Ajá. y que desde la entrada en vigencia de esta orden, Google ya no podría licenciarle su software para que Huawei lo instale por defecto en todos los terminales que fabrica para todo el mundo. Ya, yeah, o sea, digamos, cuando uno tiene un celular eh, Huawei no podría, no tendría la posibilidad de utilizar lo que utilizamos en un Samsung, un iPhone, mm -hmm. es decir, todos los programas que tenemos claro, ahí. Claro, en es, el caso es de iPhone es otro, es otro, es otro es sistema. Porque sí. Es porque claro. Es Pero claro. hay que entender también, y acá es donde depende de qué tan complejo quieres que sea la historia, que Android eh, es un producto que fabrica Google, pero la base de Android, digamos, eh, Google lo maquilla, digamos, lo maquilla y lo hace mejor, le pone algunos de sus programas. Pero la base de Android es un proyecto de software libre, del yeah. cual Google participa, pero participan otros otros operadores. Otros ah, ¿y software? cómo se relaciona ese software libre con es que esta, eh, esto que ha mandado Trump? y la necesidad de los chinos de Huawei de, de tener ese, ese soporte. Que al ser un proyecto de código abierto, de software libre, cualquiera lo puede usar sin necesidad de autorización. Entonces lo que, lo que va a pasar es que Huawei o cualquier empresa china ya no va a poder comprar o licenciar el Android que hace Google, claro. pero sí va a poder continuar usando la base del Android, el motor principal que es el que permite que es el proyecto de código abierto y que permite que muchas cosas Ahora, funcionen. pero en términos prácticos para el quien usa un celular Lo que no, no se va a ver afectado tan severamente o sí? Relativamente. Lo yeah. que no va a venir okay. es, por ejemplo, la tienda de aplicaciones, el Google Play Store. Yeah. No va a venir instalado Gmail, no va a venir instalado Chrome, que son aplicaciones que Google pone encima del Android principal. Yeah, bueno. Pero, digamos, la cosa que hace que se apague y se enciende el Wi-Fi, la cosa que hace que se muestre la hora, que se funcione el Bluetooth, sí. todo, digamos, la inteligencia básica del, del teléfono puede seguir incorporada. Y esto es algo que para Huawei no es nuevo, porque ellos, hace muchos años, en China, eh, ellos fabrican terminales con Android, pero en China no les ponen una tienda de aplicaciones de Google, porque las tiendas de aplicaciones eh, de Google o de Occidente están prohibidas en China por la censura que aplica el claro, gobierno a China. Claro. Entonces, en China ya se venden... Eh, o sea, no va a afectar en, la, en eh, China en China mismo yo creo no que el, el cambio va a ser casi, casi imperceptible el, el cambio más interesante va a ser para nosotros, ahora lo primero que tenemos que decir también es que este cambio solamente va a afectar a nuevos teléfonos eh, que se fabriquen. Cual, cualquier persona que nos está mirando y tiene un Huawei, su Huawei va a seguir funcionando básicamente así Sí, sí se... porque yo ya he visto ahí que hay gente <risa> que, que dice hasta que, que se tengo que cambiar... Manera. No, todos, los, todos quienes tienen un aparato, una tablet Huawei o una computadora van a seguir funcionando perfecto hasta que se les malogre, hasta que ellos lo rompan eh, y van a poder seguir recibiendo actualizaciones, todo, todo eso. Sí. Eh, el único cambio que va a poder ser perceptible es cuando, a los nuevos que se fabriquen ¿no? y actualmente estamos en un periodo de transición porque se dio esa orden ejecutiva, hay una excepción de 90 días para que, digamos, no se detengan. Eh, un montón de inversiones estaban ahí, Huawei ya había hecho en función de esto, eh, para que no se detenga esto eh, y no se sabe qué va a pasar al cabo de estos 90 días. En el caso uh -huh. de ZTE, por ejemplo, ellos estuvieron en una situación similar y finalmente el Departamento de Comercio de Estados Unidos les, les dio una excepción. Entonces, uh -huh. para que veas que existe una manera en la cual esta orden ejecutiva se mantiene pero en el caso específico de Huawei, o en el caso específico de Google y Huawei, ajá. o de Qualcomm y Huawei, o de Intel y Huawei, que también son proveedores ajá, de ajá. esto de Huawei, se les pueda dar excepciones. Entonces, por eso yo pienso que la otra lectura, la lectura de esto es una movida eh, comercial y geopolítica para presionar a los chinos, también tiene mucho sentido. Sí, claro. Porque él, él le está diciendo, mira lo que soy capaz de hacer. Y ahora, eh, igual Trump también está castigando parte de su comercio interno al, al, al, al, al acometer esto. Eso te quería preguntar, ¿cuánto va a afectar dentro de Estados Unidos esta decisión que ha tomado Trump? Yo, yo creo que esto, al menos eh, en el caso de las relaciones comerciales tecnológicas mm. entre China y Estados, Estados Unidos, eh, son, son altísimas. no piensa, casi todo se fabrica en China, sí, eh, pues, pese a que la tecnología se desarrolla en Estados Unidos. No, mucho. Todos sí, los tú vas a Estados se Unidos a una tienda... Made in China, uf, claro, mayor todos cosa. los iPhones se sí. fabrican en China, sí, por ejemplo, ¿no? Que es un producto, digamos, de bandera de, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, que puede salir muy mal y está, por, eso, por eso todo el mundo está prestando atención a este problema. No tanto por lo que impacta a los usuarios de Huawei, sino porque podría ser el heraldo de una guerra eh, o de una no de una guerra, sino de un, de un, de una momento de tensión eh, comercial global que puede tener un impacto importantísimo, ¿no? Pero eh, yo quería además eh, pero tú me decías antes, Miguel, solamente quiero, para no dejarlo de lado, porque me parece sumamente importante que esto tiene que ver con un tema de derechos Exacto, también, porque finalmente no es un problema entre Estados Unidos y China en términos abstractos. Dos países que se enfrentan, esos países tienen gente, gente que tiene derechos, gente que tiene información, que circula información. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es desde ese punto de la perspectiva? La tecnología es, como, es un producto cultural, Ajá. lo que significa que la bandera de la cual es un software, un hardware también dice mucho del país de donde es y casi lo que estamos viendo en los últimos años es que toda esta tecnología que viene de Asia está construida a la usanza y a los valores de, de, de, de esos lugares. Entonces, eh, lo que se está conversando mucho es hasta qué punto tiene sentido o, es, o, debemos, o debemos prestar más atención al impacto en derechos humanos que puede tener comprar, por ejemplo, tecnología de videovigilancia china. O comprar esta tecnología para hacer ciudades inteligentes que existen en estas ciudades chinas en donde obviamente lo principal que, que, que se logra es medir cuánto se mueve la gente, medir por dónde va la gente, eh, cuantificar el, esto, el desempeño de una persona a lo largo de un día, a lo largo de una semana. Claro, ciudad. porque el riesgo es que ellos pueden acceder a toda esa información, ¿no es cierto?, y utilizarla sin tu consentimiento para otros fines que no solo puede está, ser comerciales. Está construida en un país eh, y está construida al servicio de unos gobiernos que no respetan los derechos humanos. Entonces, sí, pues. los chinos lo construyen allá para la municipalidad de Guangzhou y luego dicen, bueno, lo tenemos acá, ¿por qué no lo vendemos a San Borja? ¿Por qué claro. no lo vendemos a Y eso está preparado para que se utilice un régimen totalitario Exacto. donde la importan digamos, lo que hace que el país esté subordinado es el manejo de la información que ellos tienen de la gente, es decir, la información es poder. Sí. Y en esa lógica ellos hacen su tecnología. Entonces, traerla a esa acá podía someternos a esa dinámica. Sí, y sobre todo traerla inmediatamente, ¿no? el, el incorporar, ah, porque esto funciona en extranjero, deberíamos usarlo acá. Yo creo que tenemos que prestar mucha más atención, no solamente al impacto inmediato en derechos humanos que tiene el, la implementación de la vigilancia urbana sí. o la monitorización de las personas, sino también, a, como tú decías al inicio, hasta qué punto podemos estar filtrando toda la información de, de las personas a estos gobiernos exteriores, a estas empresas, a estos gobiernos externos. ¿no? Y esto no es un cuento que yo me he inventado. Por ejemplo, en, en, en Venezuela, eh, la tarjeta ciudadana eh, que se usa... Eh, para el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad en todo Venezuela, es el, el que ha desplegado esa tecnología es ZTE, que es una empresa china como Huawei. Esta que hemos hablado, sí, de, de, exacto. Que, Entonces, que ya no puede contratar en Estados Unidos. Exacto. Ajá. Entonces, estas empresas... Entonces, esa tarjeta, al tú pasarla... Es una ya... tarjeta con un chip que es eh, como... Ahí ya están racionado todo. Sí, sí, sí. sí. En esa tarjeta, es, eh, con eso compras azúcar, agua, no sé... Pero mire, el de ejemplo necesidad. es eh, muy interesante, ¿ah? ¿eh? Porque esto es hecho en China. En un gobierno autoritario uh -huh. como el de Maduro, ahí se explica, digamos, a dónde puede estar yendo esa información. Sí, claro. ¿no? Y yo estoy seguro que los representantes de ventas, que pueden ser personas muy bien intencionadas, están yendo, tocando las puertas de todos lados. Porque a qué gobernante no le gustaría tecnificar su país, ¿no? Claro. Eh, lo que tenemos que pensar y ser más suspicaces es qué tecnología estamos comprando. ¿Cómo fue diseñada esa tecnología? ¿Para qué fue diseñada? ¿Y cómo podría terminar impactándonos a nosotros? No, ¿y cómo es que se está utilizando esa información que se deviene del uso de esa tecnología? Que es en el fondo la preocupación de Estados Unidos. Diciendo, a, mí, no me, a mí me preocupa en términos de geopolíticos, en términos de seguridad nacional, que el, el, algo tan importante como la información que entra y sale de mi país pueda ser capturada o puede ser interceptada por alguien a quien yo no controlo. Ya, ahora, pero en la argumentación de Trump para tomar esa decisión es mitad mitad, porque claro. es eso y es el tema comercial sí. también, pero esa mitad es sumamente atendible, Ajá. no porque toda la tecnología que tenemos acá es china, es decir, las cámaras que tú pones en tu casa, en tu local, los teléfonos y todo, y toda esa información puede efectivamente estar, puede estar direccionándose a determinados sectores donde se puede mal utilizar, ¿no? sin autorización de la gente, además. Uh -huh. Sí, y sin que nos sepa a veces sin que lo sepamos, si quieren. ¿no? Eh, hace varios años, por ejemplo, hubo un escándalo en el cual un montón de cámaras de seguridad, que incluso algunas estaban en Perú, eh, chinas, habían venido mal programadas, con un error de programación, con una falla, y pudieron ser utilizadas eh, de manera eh, remota por un agente malicioso que básicamente las usó para colapsar parte de internet en, en el mundo. ¿no? Hace un par de años, dos sí, años hubo sí, un sí, día sí. en el que casi no funcionaba un montón de páginas principales y era porque alguien había usado cámaras chinas que venían con un error y que eran tantas para eh, hacer un ataque gigante contra sí. un grupo. Ahora, superiores. esto más vinculado a los temas de seguridad de esa naturaleza pero con Miguel Morachim hemos conversado ya en otra oportunidad aquí en el programa también cuando sucedió lo de Facebook, por uh -huh. ejemplo, que es otra manera también, donde uno va acumulando, dando información y después esta ha sido utilizada para fines para los cuales tú no entregas la Es otra infraestructura esencial, si se sí. quiere, que usamos y que no sabemos hasta qué punto puede estar, esa información puede terminar en manos de terceros. ¿no? Sí, pues. es, un, es un paralelo interesante que nos dice mucho de hasta qué punto no controlamos eh, la información que nosotros en, enviamos y recibimos en internet ¿no? y sí. por eso es muy importante eh, no que nos volvamos unos desconfiados, absolutos, pero sí que seamos un poco más curiosos en saber, ok, esta página que me hace servicio gratuito, ¿por qué me lo da gratis? O esto que es tan barato, ¿cómo así es tan barato? Eh, o esto que me da, que me, me dice, te voy a, le voy a poner bigotes a todos tus contactos, pero yo tengo que subir la foto de mis contactos. ¿Qué hace con la foto de mis contactos? No? Claro, claro. Ahí, eh, Yo creo que tenemos que empezar a desarrollar un poquito de malicia al respecto. Porque efectivamente cada vez uno tiene más programas, donde tú puedes editar, por ejemplo, fotografías. Entonces tú usas las fotografías después de toda la gente que salta alrededor para hacerle bromas y no sabes que esa foto se la estás mandando a algún lugar y qué efectivamente pueden hacer con eso, ¿no? Y ese respecto, en el marco de la discusión que se ha generado sobre el tema de Huawei y lo de eh, la decisión de Trump, ¿Cuál sería la recomendación para tampoco sobredimensionar ni sobreactuar sobre este tema? Porque hay gente que está muy preocupada. Yo a, Ayer conversaba con una persona que dice: Nosotros hemos comprado, todos tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sabía qué responder. Le dije: Mañana escuchen el programa que está Miguel, ahí no va a explicar. He visto incluso eh, restaurantes que dan descuentos uh, de solidaridad a la gente que tiene un aparato de esa marca. No, inclusive, y esto no es una broma, está circulando por, por, Facebook, por eh, WhatsApp, no sé si les ha llegado. Estos chistes que salen donde un ladrón le roba a una chica un celular y la celular dice, ya lleva, te dice, no es Huawei, esto no, no me sirve para nada y se lo devuelve. ¡No! Y la chica después saca el logo de Huawei y era leer un iPhone. Sino que ya lo pone para que no se lo robe. O sea, ya se está generando o sea, todo bueno, esto. Bueno, eso es típico en Perú la criba. Pero no, lo necesitamos mandar la Sí, ¿cómo calma? hay que ver este asunto? A ver. Mantener la calma y entender que quienes hemos comprado un aparato Huawei o tenemos una, algo, algo Huawei en nuestras casas, va a seguir funcionando como siempre eh, en, hasta que el aparato se termine, se mal logre, etcétera. En el futuro, eh, la primera línea de decisión va a tener los operadores de telecomunicaciones. Si traen o no los nuevos Huawei que ya no van a tener eh, la, el sistema operativo de Google, hecho por Google, eh, por, instalado, ¿no? No sé si los traigan eh, y nosotros también tenemos que pensar para qué vamos a usar el teléfono. Si, por ejemplo, vamos a querer usar Netflix o vamos a querer usar eh, YouTube, etc. Probablemente sea más difícil hacerlo en los nuevos dispositivos Huawei que se vendan en el futuro. ¿no? Sí. Esto... ¿Cuántos debe haber? No, no sé si tienes este cálculo, eh, no. Ya no es. Pero, pero sí es importante en el Perú, ¿no? Es sí. una marca que está muy, eh, se ha introducido bien al Perú. Tienen mucho años. dinero y hay muchos mercados donde no pueden vender, entonces <risa> están viniendo. Claro, están viniendo eh, por acá. Eh, acá porque, claro, acá todavía no. no hay problema. Ahora, pero los chinos no se van a quedar tranquilos mm. también. Van a generar algún nivel de tecnología para atraer y mantener a sus públicos. No creo que se queden de brazos cruzados y digan, bueno, ya nos quitaron esto y en fin que la gente, si quiere que compre, si no, no van a tener que generar Lo algo. que esto también te dice es hasta qué punto dependemos de estas empresas extranjeras. Y los chinos, ellos han dado cuenta, no nos pueden jalar la alfombra de esta manera y afectar nuestra expectativa comercial. Entonces, lo que se dice es que están trabajando en un sistema alternativo, operativo paralelo, que sea de bandera china, y que ellos puedan instalar sin tener que pedirle permiso a nadie ni perdón a nadie por hacer nada. ¿no? Sí. Entonces, lo otro también interesante es que eh, es, esto es algo que está pasando en varios lados del mundo, en Reino Unido, en Canadá, en Japón mismo, por ejemplo, eso también, esta prohibición de, de comprar o de importar también está, está puesta. Entonces, ¿También en Japón? Eh, sí, eh, eh, la prohibición de que Huawei le pueda vender al gobierno japonés, por ejemplo, existe hace ya un par de años. Esto, sí. Eh, lo mismo en Canadá, lo mismo en Reino Unido ¿no? y en hasta el caso ahí todavía como te decía el gobierno. Claro, hasta ahí todavía se puede de alguna manera justificar por el tema de seguridad nacional pero claro, el asunto está en el, en el caso razón. de Estados Unidos, claro claro, ese, ese, ese es el tema ¿no? oye Miguel, muchísimas gracias por haber venido y no, como siempre, es. por con tanta claridad explicarnos estos, estos asuntos que Ahí uno no logra entender, pero ahora uno entiende un poquito mejor. Muchísimas no, gracias, no, no, no. Ay ah, que le vaya muy bien, y felicitaciones a nuestros amigos y amigas de Hiperderecho por el excelente trabajo que hacen. Voy a ir a una pausa, Regreso un instante, estamos aquí en no hay Derecho.